Muy buenos días, soy Sebastián Sangüesa de CREA en 3D, que ahora nos llamamos CREA Company y prontamente cambiaremos el nombre de nuevo porque nuestros asesores nos dijeron que teníamos que cambiarlo Como ya sabemos, muchas impresoras que vienen de China, de Estados Unidos o de Europa vienen con el idioma diferente vienen en inglés o en portugués, en caso de venden de Brasil o no sé, he visto impresoras hasta en ruso, porque ya saben de dónde vienen. Y en este video les voy a enseñar cómo cambiar el idioma. Podemos ver el menú en el menú, si lo presionamos, podemos ver el menú y en el menú vamos a ver que están todas las opciones en inglés. Yo he cambiado la, mi impresora que ya estaba en español la cambié a inglés para mostrarle esto. Pero podemos ver las configuraciones en inglés. Entonces, lo vamos a cambiar. Vamos a ello. Venimos aquí al programa. Digo, venimos acá al computador y buscamos el Marlin. Tienen que buscar en la página web de, su, de sus proveedores, ya sea, no sé, Anet. En las páginas web de ellos, de, de quiénes, a quienes le compraron el Marlin, el Marlin editable de su impresora, de su versión de impresora. ¿Por qué? Porque los Marlin de la impresora, aquí es donde se especifica el tamaño, los procesadores, donde se especifica los drivers que van a usar, el, la potencia y todas esas cosas. Entonces tenemos que buscar el, el que corresponda a tu impresora si ustedes tienen nuestras impresoras, las de Crea en 3D, ya vienen en español y por supuesto está liberado este Marlin para que lo quieran editar ya, estamos aquí en el Marlin, nos vamos a lenguaje, aquí tenemos que buscar una opción que casi nunca se ocupa que es lenguaje Tarán. seguimos buscando lenguaje vamos acá ya que el lenguaje es algo bastante simple esta opción en su impresora tiene que venir en 1 si viene en inglés, si viene en ruso viene en 6, si viene en portugués viene en 8 Y ustedes simplemente hacen esto, pasan de 1 y lo cambian a 5 que es español Y voilà, aquí se acabó ya el tutorial, ahora vamos a darle subir, vamos a revisar que los comps sean correctos Estamos bien, y empezamos a subir Ahora tenemos que esperar que se suba, vemos cómo se sube, ahora vemos cómo se está subiendo, vamos a esperar a que se suba completo y se reinicie. Y ahora como vemos el menú y todas las opciones están en español. Y ahora podemos disfrutar de nuestra impresora totalmente en español. Muchas gracias, soy Sebastián Sangüesa de Crea antes de que ahora es Crea Company y prontamente será otro nombre. Así que muchas gracias y sigan suscritos a nuestro canal, si no están suscritos suscríbanse, hacemos tutoriales para nuestra impresora y a veces para el resto de las impresoras del mercado, como todas las otras copias. <ríe> Un abrazo y que estén muy bien, saludos desde Chile.